7 Cosas acerca de Cronomon 1. Reduce la recuperación de furia de los enemigos y reduce los efectos de reducción de furia a sí mismo. También incrementa el daño de las habilidades de Chronomon en un 30% durante un turno y se activa nuevamente después de ganar 3 ref reforzamientos, igualmente por un turno. El efecto durará 2 turnos en ambas situaciones a segunda genética. 2. Cronomon entra en modo espacio y tiempo para evitar la muerte hasta tres veces, cuando entra por tercera vez en el estado de espacio y tiempo, elimina todos sus debuts y recupera 300 puntos de furia en el siguiente turno, además gana un efecto de reforzamiento, cada efecto de reforzamiento otorga ataque, defensa y resistencia al control, al control permanentemente. 3. La habilidad pequeña ataca en vertical y siempre será utilizada después de una habilidad definitiva. Por cada reforzamiento incrementa el daño de la habilidad en un 10%. Decrementa el rango de daño de las habilidades de los objetivos. Incrementa la resistencia al control de la línea frontal y, y 120 puntos de furia a la línea trasera. A cuarta genética, la resistencia y ganancia de furia incrementan entre menor cantidad de DG. 4. La habilidad pequeña tiene un 60% de probabilidad, 90 a cuarta genética, de atrapar a los objetos en el efecto espacio y tiempo. Este efecto puede bloquear los efectos de la habilidad pequeña de los objetivos. 5. La definitiva ataca a un objetivo en la línea frontal y a uno en la línea trasera. Ignora 50% del bloqueo e, e incrementa 20% el rango de daño y la inmunidad al daño. Con arma, Provocará un 40% de daño en base al daño provocado a los dos objetivos como daño de efecto. Ahora ignora el 70% de bloqueo e incrementa el rango del daño de la inmunidad en un 25%. Con sexta puerta ahora provoca un 80% de daño en, ba eh, en base al daño provocado a los objetivos. Ignora el 100% del bloqueo, elimina los buffs del objetivo e incrementa su rango de daño e inmunidad hasta un 30%. 6. Agrega el efecto de supresión durante 2 turnos. Reduce en un 50% la probabilidad de limpieza de los efectos negativos sobre los objetivos marcados. Con arma el efecto incrementa un 75% y a sexta puerta tiene un 100%. Durante estos dos turnos incrementa el daño causado a los Digimon de tipo defensivos y reduce el daño recibido por los Digimon de tipo ataque. A sexta puerta tiene un 50% de probabilidad de stunear al objetivo delantero y un 80% de stunear al objetivo trasero. Si es una batalla uno contra uno, este efecto solo se toma al delantero. Cuando se consiguen los tres reforzamientos, entra en modo extremo, incrementa 35% de robo de vida de su definitiva. El modo extremo agregará un efecto espacio-tiempo hasta tres veces, lo cual implica que ahora podrá sobrevivir hasta seis veces en sexta puerta. 不是所有鸡 Espero les haya gustado este video pequeño, es una review sencilla tratando de enfocar las habilidades o lo más importante de Cronomon sin mucho eh, tecnicismo para que lo disfruten. Eh, soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima.